Dios, eh, tenemos reunión mañana en la gobernación ya para cuadrar los puntos más importantes. Eh, tenemos una logística suficiente, tenemos alrededor de más de 300 hombres para todo lo que es seguridad. En coordinación con, la, con el Ministerio de Defensa que nos va a dar siempre su apoyo y van a participar también en el desfile. Ya mañana, eh, me imagino que el señor gobernador dará la rueda de prensa, donde se van a tomar ya los, los puntos definitivos de lo que va a ser el desfile conmemorativo al natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duval y general del ejército de la República Dominicana. El señor director general de la policía, mayor general ingeniero Nea Bautista Monte, para mí ha sido uno de los hombres más trabajadores que he visto. Fajado, como él ha dicho, ha andado el país entero, dirección por dirección, se están haciendo los cambios, se está haciendo la transformación a la policía.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 Eh, pero hay el que ver el senador Wilton Guerrero hay... mantiene el ataque y dice que es peor que el SIDA para esta sociedad su opinión sobre los ataques de Wilton contra no el yo Rey. eso me lo reservo. Vale, vale. yo eso yo me lo recelo vale.